Muy buenos días a todos y a ustedes. Eh, soy Vicky Camacho, en este momento eh, secretaria técnica del Grupo de Trabajo Regional Interagencial para la Reducción de la Mortalidad Materna. Eh, me acompañan el día en, en el secretariado técnico, la Organización Panamericana de la Salud, eh, JH Piego y eh, eh, Maternal eh, Management Science for Health. Eh, tenemos el día de hoy eh, este seminario, este webinar... que hemos organizado sobre la situación de la salud sexual y reproductiva... Eh, a la luz de la pandemia de COVID-19. Eh, la siguiente, por favor. Eh, antes de dar inicio, quiero decirles que el seminario va a estar grabado. Se enviará a todas las y los participantes. Eh, tendremos una sesión de preguntas y comentarios también hemos colocado algunos documentos que, eh, técnicos de referencia para el uso de ustedes, eh, tanto de la Organización Mundial de la Salud como del de Fondo de Población de Naciones Unidas eh, y también de la Confederación Internacional de Matronas. La grabación y los documentos ustedes van a poder accesar el día lunes 6 de abril. La siguiente. Eh, entre los documentos que tenemos está la guía provisional... de la Organización Mundial de la Salud... sobre mantener los servicios esenciales... durante el, la epidemia, la pandemia. La siguiente. Bueno, la agenda que tenemos el día de hoy... Eh, me toca eh, moderar e introducir el webinar. Luego vamos a invitar al Dr. Breven de Mucio de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud y del CLAP, quien va a compartir con ustedes las últimas recomendaciones... de la Organización Mundial de la Salud... para la Atención Materna y Perinatal durante la epidemia. Eh, la sesión de preguntas y comentarios... la va a coordinar Sandra Yarzo Torres, eh, matrona... y eh, miembro del Board de la Confederación Internacional de Matronas... y Vicepresidenta del Colegio Matronas de Chile y va a cerrar nuestra compañera, Marta Murdoch, de Management Science for Health. La siguiente. Entonces, los objetivos de este seminario es, en primer lugar, eh, presentar... presentar la situación eh, de la salud materna y la situación de la salud reproductiva en América Latina... en el contexto de COVID-19. Eh, presentar y compartir con ustedes las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, para mitigar el riesgo de COVID y proveer servicios de salud sexual y reproductiva esenciales con un foco en salud materna y perinatal el día de hoy. Y abrir esta plataforma para discutir estrategias adoptadas en algunos países para superar las barreras eh, que se presentan en este momento. ...para la entrega y para la demanda de servicios esenciales... ...en salud sexual y reproductiva y particularmente... ...en, en salud materna, anticoncepción, de información, etcétera. La siguiente. Yo voy a dar un breve panorama, un poco... ...colocar sobre la mesa algunos asuntos claves que nos preocupan... Eh, en tanto la salud sexual y reproductiva, tanto el acceso a los servicios... como eh, la demanda eh, que en estos momentos está ocurriendo... en la región con relación a los servicios y también... algunos eh, instrumentos que se han desarrollado... para apoyar a los gobiernos, a los socios y a la sociedad civil... para que de manera conjunta podamos... Eh, ...mejorar eh, la salud, mantener, eh, diría, y mejorar también... ...la salud sexual y productiva en el contexto de la pandemia. La siguiente. Quiero empezar eh, con esta eh, quote... ...de la directora ejecutiva de LUMPA, la doctora Natalia Canem... ...quien, eh, eh, en uno de los mensajes principales... ...que manda al mundo, es que las mujeres, las niñas... ...y los, las trabajadoras de la salud no deben ser pasados por alto en la respuesta global de COVID-19. La siguiente. El impacto, con relación al impacto de la, de la pandemia, vamos a mirar rápidamente el impacto en las vidas humanas, yo estoy segura que todos ustedes están al tanto... de los datos que se están presentando, pero no es menor decir que hoy en día tenemos más de un millón... de casos confirmados, eh, contagiados por COVID-19, de, en, América, en América hasta ayer en el cierre eh, eran 216 mil, 217 mil... aproximadamente casos confirmados, el 86% y más de estos casos... están en los Estados Unidos y, al, y tenemos alrededor de 4,565 muertes... de las cuales ha habido un aumento del 25% en las últimas 24 horas. ...algo que nos preocupa que no tenemos datos de COVID-19... ...y mujeres embarazadas. La siguiente. Hay un impacto económico, o sea, el impacto económico... ...de acuerdo a la CEPAL, eh, va a haber una contracción... ...del Producto Interno Bruto regional de un 1.8%. En el impacto social eh, se prevé un aumento... ...en la tasa de desempleo de 10 puntos. Eh, el número de personas pobres de la región ascendería, aumentaría en 35 millones más, eh, las personas que viven en extrema pobreza... también aumentarían de 67 a 90 millones, más o menos 22.6 millones... y en el impacto en la salud reproductiva, mi colega Federico Tovar... ha hecho una estimación de que por lo menos 18 millones de usuarios... de anticonceptivos modernos que adquieren el método anticonceptivo... a través del gasto de bolsillo, discontinuarían su uso. La siguiente. La mortalidad directa, ustedes saben, en cualquier brote, como la mortalidad indirecta por condiciones prevenibles aumentan dramáticamente y esto lo hemos aprendido de otras epidemias, sobre todo de la última epidemia de ébola, donde hubo en los países con ébola un aumento importante de casos de muerte materna, más o menos el 22% y hasta un 200% de embarazos no intencionales. Obviamente, en este contexto, los Ministerios de Salud... y los Servicios de Salud tienen un desafío... para poder equilibrar la demanda de responder directamente... a COVID-19 al tiempo que están trabajando... para mantener la prestación de servicios de salud esenciales... tomando en cuenta la mitigación del riesgo... y evitar el colapso del sistema de salud. Nosotros hemos visto el colapso en Europa... de los sistemas de salud de manera dramática y Estados Unidos está comenzando a enfrentar, sobre todo en Nueva York, este problema... y algunos países ya de nuestra región... cuya capacidad de atender enfermos graves... se reduce cada día. Otro importante punto de colocar... y a considerar en el marco de esta epidemia... es la disponibilidad de los insumos de planificación familiar... y otros insumos esenciales de salud sexual y reproductiva... que se afectan a medida que la cadena de suministros... se va tensionando para responder a la pandemia. La siguiente. Otra consideración que queremos hacer acá como grupo de trabajo... es la situación sobre la continuidad de los servicios... de salud sexual y reproductiva en nuestra región. Hemos hecho un análisis de los países de la región... y hemos encontrado que en algunos países... hay una interrupción de los servicios... Eh, sobre todo de los servicios ambulatorios, es decir, control prenatal, control postnatal, control del niño sano, etcétera. En otros países eh, se han adoptado medidas relacionadas... a la restricción, es decir, que hay otros países... que atienden de 8 a 12, han disminuido los horarios... de atención y, eh, y otros países están manteniendo... la continuidad de los servicios con muchas dificultades... pero lo están manteniendo. Eh, también, eh, y en ese sentido y en ese contexto, no solamente es la atención, sino el acceso... ...a tratamientos continuados, por ejemplo, de personas que tienen enfermedades crónicas... ...acceso a insumos de anticonceptivos y otros eh, que son fundamentales... ...para mantener la salud de las personas. En términos de violencia de género, estamos, hemos identificado que hay una débil respuesta... ...en otros países la respuesta es nula. En ningún momento, sobre todo, en que las mujeres y las niñas necesitan más de estos servicios, sobre todo porque varios países de la región han adoptado medidas de confinamiento total o de cuarentena absoluta. Las mujeres, las embarazadas que necesitan atención prenatal u otros servicios de salud reproductiva, también ellas no están seguras de ir a los servicios porque desconocen la seguridad de los servicios que se están ofertando con relación al contagio frente a COVID. O sea que hay una autolimitación también de las personas... para asistir a los servicios, a pesar que, como decía... en algunos países están abiertos los servicios... y están asegurando continuidad de atención. Las niñas y las mujeres que viven en este momento... en relaciones abusivas están atrapadas en sus casas... temiendo tremendamente por su seguridad... y con muy poca respuesta al problema en este momento. También no debemos olvidar los migrantes... que viven en situación humanitaria... donde el acceso a servicios básicos... o medidas de distanciamiento social, etcétera... simplemente no son una opción. Las personas mayores, no quiero olvidarme... los adultos mayores, están atrapadas también... en algunos casos con interacciones muy limitadas... siendo de gran vulnerabilidad con relación a la enfermedad. La siguiente. Entonces, una de las grandes recomendaciones que tenemos en este momento... es la mantener la continuidad de los servicios esenciales... en salud sexual y reproductiva. No deben suspenderse y deben reorganizarse... de acuerdo al contexto local y la magnitud de la epidemia. Y para ello, eh, mantener los servicios significa también... estudiar y explorar diversas modalidades de atención... ya sea a través de distribución comunitaria de insumos atención en domicilios, el uso de los hogares maternos... para asegurar que las mujeres de alto riesgo obstétrico... estén cerca de los hospitales donde puedan recibir atención... en el momento que lo precisen, información a través de canales... redes sociales y comunitarias, promotores de salud, clínicas móviles, etcétera. Hay una serie de estrategias que algunos países... ya han comenzado a adoptar y a adaptar... de experiencias de, de Europa y de la China... ...para asegurar la mantención de estos servicios. Y por último, quiero priorizar la protección de los trabajadores... ...y las trabajadoras de la salud, en sí. particular... ...de las parteras profesionales, donde hemos observado... ...que en algunos países siguen atendiendo embarazadas... ...siguen atendiendo parto y postparto... ...y eh, sin ningún tipo de, eh, de protección personal. Por lo tanto, una recomendación de la ICM... es que se les debe proporcionar equipos de protección personal... sobre todo si están tratando con pacientes... confirmados o sospechosos de COVID-19 o sin sospecha. Hoy en día y en los últimos días hemos escuchado... por el mundo científico de que el número de asintomáticos... es mucho más alto de lo que se pensaba, por lo tanto... Eh, eh, es un, fue una fuente importante de contagio en este momento. Entonces, proteger a todos los trabajadores de la salud... Y a, y, a la, y a las personas que asisten a los servicios de salud... con equipos de protección personal... se constituye en una necesidad urgente. La siguiente. Quiero terminar con este mensaje... que los servicios de salud sexual y reproductiva... incluida la atención prenatal y materna, salvan vidas y deben permanecer accesibles. Tenemos que prestar especial atención para garantizar también... la atención a las poblaciones más vulnerables... las personas que viven con discapacidades... las personas que viven con VIH, indígenas, afrodescendientes... y los que viven en la mayor pobreza. No pierdan el acceso a estos servicios. La siguiente, por favor. Ahora eh, quiero presentar a mi colega, compañero... Bremen Demucio, miembro del comité ejecutivo del GTR. Bremen, eh, la mayoría de ustedes lo conoce, es médico, ginecostetra y trabaja hace muchos años en el Centro Latinoamericano de eh, Salud de la Mujer y Reproductiva, CLAP y SMR. Y en este momento es el asesor regional en salud materna de la Organización Panamericana de la Salud. Bremen. Gracias, Vicky. Buenos días a todos, la presentación que ustedes van a ver hoy está preparada fundamentalmente con documentos de la Organización Mundial de la Salud y documentos de la OPS, del Centro Latinoamericano de Perinatología. ¿Y por qué hago este aviso? Porque creo que es importante que ustedes accedan si no han accedido a la página de la Organización Panamerica Mundial de la Salud, donde van a encontrar un documento que ustedes van a ver ahora, en segundos. Pero además, para aquellos que no hablan inglés, hay una adecuación de ese documento, además de estar tra eh, traducido al español en las cosas más importantes que fue hecho por, la, eh, por el Centro Latinoamericano de Perinatología y al cual ustedes también pueden acceder. Y si acceden a la página de la OMS, también van a ver, que es una cosa que venimos trabajando desde CLAP con los colegas de, OPS, de OMS, específicamente para salud materna y neonatal, es ir recolectando preguntas que aún no están respondidas y que muchas veces ustedes tienen. Y en tal sentido, nosotros lo que estamos haciendo es eh, compartir con los colegas de OMS y tratar de buscar las respuestas para que ustedes la tengan, y van a ver qué dice FAQ. Ahí son preguntas frecuentes y en esas preguntas frecuentes y respuestas ustedes pueden encontrar precisamente muchas respuestas a estas preguntas. Antes de empezar específicamente en la presentación, yo quiero destacar algunas cosas. Uno, precisamente, iba a retomar el tema que Vicky habló acerca de protección personal. Yo no voy a hablar de, en mi presentación de protección personal, sin embargo, esto es clave. Para que los servicios funcionen es necesario que ustedes estén protegidos porque ya tenemos experiencia que en promedio, algunos países menos, algunos países más, el 10% del personal de salud enferma y con un personal de salud que enferma, aunque todo marchara bien y no tuviera una complicación grave o no llegara a la muerte que ya ha pasado, muertes de enfermeras y médicos por lo menos tenemos registrados, aunque todo fuera bien, ustedes van a quedar fuera de tareas por un mínimo de 14 días y eso es lo que lleva a que después falten los recursos en los servicios y los servicios colapsen como está pasando. Otra cosa que es fundamental es que ustedes usen el material de protección adecuadamente, pero también es importante que el material de protección que es escaso lo cuiden y además de cuidarlo eh, no desaparezca como ha pasado ya en una cantidad innumerable de, de lugares. Hechas esas dos salvedades, quiero pasar antes de continuar algunos avisos parroquiales. En primer lugar... Eh, eh, decirles que, y los invitamos a todos ustedes y me pueden mandar un correo electrónico y vamos a estar muy anuentes a recibir todos sus comentarios, pero además decirles que eh, la Organización Panamericana de la Salud, a través del CLAP, junto con varios consorcios mundiales y la Organización Mundial de la Salud, están haciendo un registro regional de casos de mujeres gestantes y recién nacidos con COVID-19 y sospecha, y por lo tanto, si ustedes se quieren incorporar y sus instituciones se quieren incorporar, serán muy bienvenidos. Eh, pasemos ahora sí a la presentación. Ustedes ven ahí que esa guía fue la primer guía del 12 de enero del 2020, que solo tenía... En el capítulo 9, algunas consideraciones sobre mujeres embarazadas. Y ustedes pueden ver que eran pura y exclusivamente tres consideraciones. Este es un comentario que siempre hace mi, mi colega Rodolfo Gómez en el club. Pasemos a la siguiente. Ya en la edición, hubo una edición intermedia, pero la última es la del 13 de marzo, en la que está basada casi toda esta presentación. Ustedes se van a encontrar con que hay dos capítulos enteros para hablar de mujeres gestantes y recién nacidos y conductas a mantener con los recién nacidos. Precisamente vamos a estar trabajando en eso. Adelante, por favor. En esta próxima diapo lo que vamos a hacer es entrar en las consideraciones específicas de mujeres y recién nacidas. El primer elemento clave es tener en cuenta que las embarazadas no tienen más riesgo que la población eh, normal a contraer la infección por COVID-19. Y tampoco se ha podido ver que las mujeres embarazadas estén en más riesgo de tener complicaciones graves como nos pasó con la epidemia de influenza H1N1 en el año 2009, donde ustedes recordarán que una alta mortalidad se produjo precisamente en mujeres embarazadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta, además de eso, como decía Vicky, que hay una presentación asintomática en algo que se establece alrededor del 20%, pero tengamos cuidado porque los asintomáticos no están siendo testados generalmente, y si no están siendo testados porque hay escasez de test y los test se hacen con determinados lineamientos, es muy probable que muchas más embarazadas que estemos recibiendo en las consultas que damos sean portadoras de COVID-19 o estén en una etapa incipiente de COVID-19. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos hablando de mujeres embarazadas, ya sean aquellas que están con una infección confirmada o sospechosa para COVID-19, ellas deben mantener condiciones de aislamiento, no es una cuarentena, pero sí es un aislamiento, no menos de 14 días, y ahí vamos a tener un problema que lo vamos a conversar en un segundo, en unos minutos más adelante, cuando veamos cuáles son los criterios que tenemos que tener para dar el alta de una paciente que sabemos que es COVID-19 positivo. Adelante, por favor. Ahora lo que vamos a ver acá son los criterios de prevención, ya hemos hablado de los criterios de prevención, lo habló Vicky, lo mencioné yo, pero decirles que también estos cuidados los tenemos que tener no solo con las mujeres que entran para un parto o están en un control prenatal, lo tenemos que tener con todas las mujeres que atendemos, incluso aquellas que llegan por un aborto, nos tenemos que cuidar en todo momento. Y ni que hablar cuando sabemos que hay un diagnóstico positivo de infección. Ahí los cuidados se tienen que extremar. Adelante, por favor. Cuando empezamos a ver, una de las preguntas que son difíciles de responder es ¿cómo nos mantenemos con las visitas antenatales? Siempre hemos prodigado que una medida para reducir la mortalidad materno, fetal y neonatal es precisamente el desarrollo de las consultas antenatales. Ustedes recordarán que el año pasado la Organización Mundial de la Salud incluso recomendó incrementar el número de visitas. Pero en este escenario debemos de ser muy cautos en el número de contactos que tiene la usuaria con el equipo de salud. Por un lado para protegerla a ella, pero por otro lado también para protegernos a, los, a nuestros equipos. De hecho, en pacientes asintomáticos se está tratando de ver de qué manera podemos evitar los contactos presenciales y es recomendable que en la medida de las posibilidades, porque sabemos que no todos los lugares pueden hacer eso tratar de implementar medidas de telemedicina, por lo menos contactos telefónicos con las usuarias, hacer que la agenda se adecue a que pocos pacientes sean vistos en no se agrupen los pacientes, tratar de mantener las condiciones de aislamiento y para eso es necesario readecuar las agendas. Pero además de las visitas antenatales, adelante por favor, nosotros lo que estamos considerando es que hay situaciones en particular, porque se han descrito algunos casos de amenaza de parto de pretérmino en mujeres con COVID-19, si bien la evidencia es muy poca porque las mujeres embarazadas, no hay grandes números de mujeres embarazadas con infección por COVID como para resumir información bien consistente. En la primera guía, aquella en la que decíamos que solo había tres comentarios acerca del de, eh, embarazo, aparecía el, el capítulo 11, que hoy en día se mantiene el capítulo 11, que tiene que ver con el uso de los corticosteroides Y ahí lo que se decía era no usar rutinariamente los corticoides para el tratamiento de la, viral, de la neumonía viral, así como para otros tratamientos que ustedes normalmente puedan usar corticoides. Pero eso es específico para corticoides en altas dosis para tratamientos de algunas patologías. Adelante. En el caso de la amenaza de parto de pretérmino, la Organización Panamericana de la Organización Mundial de la Salud y también la Organización Panamericana de la Salud sostienen que hay que evaluar los riesgos y los beneficios, cosa que es bastante difícil de hacer, pero se sigue recomendando que entre las 24 y las 34 semanas de edad gestacional, si es necesario usar los corticoides para tratar de acelerar la madurez pulmonar fetal, lo hagamos. ¿Ok? Otro elemento que es clave, y yo lo traigo a esta presentación, adelante por favor, tiene que ver con la terminación del embarazo. Si ustedes analizan los casos de mujeres gestantes con COVID positivo o sospecha incluso de COVID que han terminado su embarazo, en China el 100% de los partos terminaron por cesárea. No así en Europa, y tampoco está pasando en América. Nosotros el otro día teníamos una reunión similar a esta con los hospitales que integran la red Centinela del CLAP para salud materna y neonatal, y ellos nos contaban, por ejemplo, que en Honduras, en Tegucigal, eh, perdón, en San Pedro Sul, habían tenido un caso de una gestante que lo habían asistido, en el que habían tenido buen resultado materno neonatal, y que la terminación había sido por vía vaginal. Y la OMS sigue recomendando el parto por vía vaginal aún en las infecciones por COVID-19 confirmada. Obviamente que la indicación de terminación por cesárea se ajusta exclusivamente a los criterios que ustedes conocen. Son los mismos criterios que tenemos que seguir usando para establecer si vamos a hacer una cesárea o no. Entonces es cierto que hay que tomar precauciones muy importantes. Por ejemplo, hay, más allá de que tenemos que atender tanto a las mujeres como a los niños con equipos multidisciplinarios cuando tienen una infección confirmada, en las salas de parto y preparto tenemos que reducir al mínimo el personal para hacer la atención, sin alterar la calidad de la atención tenemos que reducir considerablemente el número de personal que está en torno a esa gestante, e incluso tener previsto que alguien pueda estar por fuera del área donde vamos a estar trabajando para que nos pueda hacer llegar lo que precisemos sin necesidad de tener que mandar a alguien a salir. Ustedes ya han visto que lo ideal para el parto es tratar de manejarse con eh, presión negativa. Desafortunadamente, en la inmensa mayoría de nuestras maternidades, y especialmente en los hospitales públicos, no existen esas condiciones. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es disminuir la posibilidad de emisión de aerosoles que, re, que emite a través de su respiración los deseos de pujo la mujer cuando está eh, en trabajo de parto y parto. Por eso es que se recomienda, aún no teniendo una confirmación de embarazo y porque hay muchas mujeres que ignoramos su situación, que por lo menos estén con un tapaboca de tipo quirúrgico en las que no tenemos ningún diagnóstico de COVID, pero en las que tienen una infección por COVID, también deberían estar usando una máscara N95 para que sea todavía mucho más seguro la atención del personal y que el personal utilice las eh, medidas de protección que su hospital o la, eh, el Ministerio de Salud ha determinado que deben ser usadas en ese caso para ir terminando porque como hablábamos con los colegas del GTR, tal vez lo más importante de todo esto tiene que ver con las preguntas que se puedan generar ustedes sabrán que desafortunadamente tenemos muchas más preguntas que respuestas pero todos los días Van saliendo nuevas, eh, nuevas evidencias con referencia a esas preguntas que hasta el momento no teníamos respuesta. Y están surgiendo también evidencias que nos llevan a que seamos más cautos en lo que decimos. Disculpen que eh, me entró una llamada. Entonces, una de esas cosas que tiene mucho que ver con lo que está eh, pasando, tiene que ver con la transmisión vertical, que es una de las consultas más frecuentes. Hasta hace poco tiempo, relativamente, no había dudas de que por lo menos en todo lo que se había visto no existiría transmisión vertical. Sin embargo, en las últimas semanas se han visto algunos trabajos que ponen en duda si existe o no existe transmisión vertical. De hecho, llama en la semana pasada, el jueves, publica un caso de un recién nacido que fue separado de la madre al momento del parto, condiciones de aislamiento, y que en las pocas horas se le tomaron muestra y se encontró IgG e IgM anti-COVID-19, lo que habla de que la única forma de que ese bebé haya tenido IgM positiva anti-COVID es que haya contraído la infección inútera, porque como ustedes recordarán, la IGM es una macromolécula que no atraviesa la placenta. Por lo tanto, si hay IGM en el recién nacido, lo que pasó fue que hubo una infección, el, re, el bebé en etapa fetal desarrolló anticuerpos de tipo de respuesta rápida, que son las IGG, que esas sí pueden pasar a través de la placenta y que posteriormente realizó una eh, inmunidad ya de tipo definitivo con IgM. Por eso es que empiezan, si bien hay países que desde el comienzo, independientemente, aunque no hubieran determinado la transmisión vertical, como es el caso de China, en sus guías promueve el aislamiento de todos los recién nacidos eh, de madres COVID positivos y con sospecha de COVID positivo, la Organización Mundial de la Salud tenía algunos reparos en ese sentido porque ustedes saben que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud requieren de evidencia concreta para que puedan ser aceptadas y ese proceso es un proceso eh, relativamente lento, máxime, cuando la eh, información viene por cuenta gotas. Entonces, con respecto a la atención del recién nacido, Hemos hablado ya de los equipos interdisciplinarios, hemos hablado de la posibilidad de la transmisión vertical y hemos hablado del de posible aislamiento al que deberían ser sometidos los recién nacidos. Pero no hemos hablado de un elemento que genera mucha controversia y que tiene que ver con la lactancia, en especial porque no se ha visto RNA viral en la leche entonces no habría riesgo de que la leche materna fuera dada al recién nacido. Pero lo que sí se ha visto es que hay recién nacidos que no fueron aislados y que fueron eh, contagiados por COVID, ya no por transmisión a través de la leche, sino porque la madre no tomó precauciones mientras estaba dando de mamar y ustedes saben que la principal vía de contagio es la vía aérea o de fomites. Entonces, si la madre no trata, no se cubre con un tapaboca como el quirúrgico o con un N95 cuando está indicado, las chances de transmitir a través de su respiración y de su saliva eh, la infección es realmente alta. O mismo por contacto, si no se lava frecuentemente las manos, el manejo eh, del bebé no es cuidadoso, la ropa de cama o todo lo que se vaya a usar no es cuidadoso, hay riesgo de infectar al bebé. Mismo cuando el bebé está aislado y la madre decide mantener la lactancia, porque hasta el momento no hay contraindicación para la lactancia, si es a través, por ejemplo, de la extracción de leche de la propia madre, lo cual, tenemos que mirarlo con la realidad latinoamericana. En algunos lados, si las mamás no le dan leche propia a sus hijos, más difícil leche de banco, pero podría ser pasteurizada, vamos a tener además muertes por diarrea o por otras complicaciones porque en la manipulación de la, del agua para la leche, podemos provocar infecciones que ustedes conocen y que creo que no debo entrar en ese comentario porque ustedes lo conocen mejor que yo, ¿verdad? Entonces, hechos estas consideraciones, eh, que probablemente todos ustedes ya las conozcan y si es así, les pido disculpas, pero estamos así en, con la evidencia que tenemos al día de hoy y con lo que yo he... Eh, unido para presentar. Es cierto que quedan algunas cosas para ver, pero las podremos ver en la sesión de preguntas y respuestas que vamos a tener eh, cuando sigamos. Ahora yo voy a presentar a mi colega, la matrona Sandra Ollarzo, que además de ser la representante de la Confederación Internacional de Midwife para América Latina y el Caribe, es una docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y que además tiene reconocida actividad gremial y que es miembro de nuestro grupo de trabajo regional para la reducción de la mortalidad materna. Adelante, Sandra. Bueno, bueno muchas gracias a todos. Eh, saludar a todas las personas que asisten a este webinar y especialmente a los miembros de GTR. Y contarles, no es cierto que ahora vamos a iniciar esta sesión de preguntas, pero antes decirles que obviamente hay un gran esfuerzo, como ustedes pueden ver, de todas las organizaciones para estar trabajando en conjunto, especialmente ICM también ha hecho un llamado. A, como mencionaba ¿no es cierto, al inicio de la doctora Camacho, a considerar todos los aspectos de cuidado de los profesionales de la salud, especialmente ¿no es cierto, las matronas que están trabajando. Y actualmente también hay todo un llamado que compartiremos con ustedes: a considerar los derechos de las mujeres en el parto, quieren mantenerse durante la pandemia del coronavirus y todo el proceso de salud sexual y reproductiva. Eh, y obviamente. Eh, considerando que somos todos parte de este equipo, junto a los médicos, anestesiólogos, eh, médicos generales, obstetras quienes estamos trabajando por llevar adelante la salud sexual y reproductiva de las mujeres en estos momentos tan complejos. Es así entonces que ahora vamos a pasar a las preguntas, agradecer las preguntas que ustedes han enviado en este momento y que vamos a tratar de que los, no sé, los especialistas puedan responder. Y tenemos la primera pregunta para la doctora Camacho que eh, nos pregunta, ¿no es cierto? Eleanor Answorth, ella dice, ¿cuáles servicios de salud sexual y reproductiva se consideran como esenciales y cómo podemos incluir estos eh, para poder eh, efectivamente tener acceso a métodos anticonceptivos? Doctora Camacho. Gracias. Bueno, en el paquete esencial de servicios de salud reproductiva tenemos todas las intervenciones relacionadas a mejorar la salud materna... y los resultados perinatales, control prenatal, atención del parto, manejo del alto riesgo tétrico, eh, cuidados postnatales, anticoncepción, eh, acceso a medidas de prevención de violencia sexual, información sobre sexualidad y salud reproductiva, información sobre anticoncepción, eh, derecho al aborto legal, donde el aborto sea legal, eh, eh, ...prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA. Eh, en ese marco, eh, eh, tenemos en este problema, en la, como decía yo al inicio, en algunos países... ...el tema del acceso a algunos insumos y tratamientos. Insumos de anticoncepción y tratamiento, por ejemplo, de antirretrovirales... ...para personas que viven con VIH. Eh, los estados, los gobiernos y las organizaciones están... Eh, coordinando en este momento, sobre todo el grupo regional de, de ONU-SIDA... para eh, ver con los gobiernos y establecer un mecanismo... que los medicamentos para personas que viven con VIH puedan llegar... de la misma manera en el tema de los métodos anticonceptivos... lo que se está considerando es entregar... Eh, de la misma manera, los anticonceptivos... primero, eh, reducir los stock-outs, porque hay países... que en este momento estaban en sus procesos de compra... y por razones de la respuesta misma de la pandemia como tal... Eh, sobre todo los países que están en lockdown, están viendo la forma de eh, asegurar... que no hayan rupturas de los stock-outs de anticonceptivos. Ese es el primer punto más importante. Dos. Se ha hecho una revisión con los países ¿no? sobre la disponibilidad que existe en el sector público de los métodos anticonceptivos. Y con base a eso, pues se tiene que, los países van a tener que reordenar un poco la entrega de estos anticonceptivos y uno de los mecanismos que se está viendo es que se entreguen eh, eh, los métodos anticonceptivos por lo menos para cubrir tres meses de necesidad de las mujeres. Entonces, estas son respuestas a nivel local. Eh, en las farmacias public, en las farmacias privadas hay métodos anticonceptivos, pero eh, en algunos países, ¿verdad? Está toda la gama de métodos, pero hemos visto un descenso importante de stock -out en términos de implantes, etcétera. Eh, la otra opción, y es una opción que hay que discutir... porque tiene que ver con el derecho de la persona a decidir libremente... qué método anticonceptivo quiere usar, es proporcionarle a las mujeres... los, que, los métodos anticonceptivos que en ese momento están disponibles... y que eh, poder hacer una buena consejería para mantenerlas protegidas... hasta que lleguen los anticonceptivos a los países... que no están disponibles, entonces... Hay, este es un esfuerzo local muy grande eh, y una medida importante es el tema de la distribución comunitaria de métodos anticonceptivos eh, para las mujeres y adolescentes, cambio. Muy bien, muchas gracias, doctora Camacho. Y ahora vamos a, tenemos muchas preguntas y vamos a tratar de ir respondiendo las que más alcancemos. Y vamos a preguntar al doctor Mucio. Eh, la pregunta que nos envía María Antonieta Silva Muñoz y pregunta al doctor si, si existe un número importante de gestantes asintomáticas. ¿Será necesario a todos recién nacidos en estos momentos indicar al nacer la toma de IgG e IgM? Doctor de Mucio. Gracias. En realidad... Eh... Sería ideal poder testar a todas las embarazadas, pero la realidad es que no hay test para todas las embarazadas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que sean pacientes prior, eh, usuarias eh, priorizadas a la hora de hacer el, el testeo eh, por el riesgo no solo de la infección de ellas, sino de infectar al niño y de contagiar al, al personal de salud. Sin embargo, eso que sería lo ideal, desafortunadamente no lo tenemos. Eh, Claro que si nosotros testamos la madre y es COVID positivo, eh, ahí tendríamos la opción de usar lo que está recomendado hasta este momento, que tiene que ver con que el, el niño pueda ser aislado, o si tuviéramos la posibilidad universal que no la tenemos de hacer test para todos los recién nacidos, podríamos hacer uh -huh. test y confirmar si el niño tiene o no tiene la infección. Si no tiene la infección, lo tendríamos que aislar, como lo haríamos si no tuviéramos el test. Y si tiene la infección, ya no tendríamos necesidad de aislarlo de la madre, pero sí deberíamos mantenerlo aislado del equipo de salud y del resto de la familia y de los cuidados que tenemos que, que tener. Hay una cosa que voy a aprovechar esto porque no lo comenté durante la, la presentación, pero hemos hablado de reducir el personal en sala de parto. También lo que se está haciendo, más allá de que el parto, como decimos en la Organización Mundial de la Salud, tiene que ser una experiencia positiva, el acompañamiento es un derecho de la mujer que lo tenemos que respetar, en estos casos también tenemos que tener mucho cuidado en el acompañamiento de la mujer a lo sumo que una persona pueda estar acompañando a la mujer y en algunas instituciones los protocolos no lo permiten. Entonces, más allá de que tenemos que siempre respetar los protocolos, en aquel lugar donde el protocolo permite el acompañamiento, el acompañamiento tiene que ser reducido exclusivamente a una persona y también cuidarnos del acompañante porque nunca sabemos si el acompañante también puede estar infectado. Aunque tengamos evidencia de que la gestante no lo esté. Cap. Ok, muchas gracias, doctor Demuso. Y vamos a seguir entonces con las preguntas. Tenemos una pregunta también para la doctora Camacho que, que aparece acá de Flavia Gómez, que nos dice si existe alguna estrategia para poder alcanzar eh, o, o ¿no es cierto? conocer a las mujeres que están en relaciones abusivas, por ejemplo, sufriendo violencia. Y que estén en su hogar, mujeres que ellas puedan, me imagino, estar embarazadas o no embarazadas, que ustedes hayan tenido experiencia o existan estrategias que ya estén implementadas para poder acceder a ellas. Por ejemplo, ya dice, no sé, WhatsApp, si existe alguna alguna intervención. Doctora Camacho. Sí, eh, gracias. Sí, eh, yo creo que este es uno de los puntos más débiles de la respuesta en salud sexual y reproductiva. Eh, se está haciendo trabajo. Eh, hay varios países que han organizado eh, un paquete de mensajes... de prevención de violencia basada en género... Eh, con números telefónicos y con atención por teléfono. Eh, sí hay eh, algunos esfuerzos importantes de trabajo. Justamente el UNFPA está trabajando en este momento... con organizaciones de la sociedad civil y con eh, gobiernos... Eh, para eh, el diseño, digamos, de una estrategia... enfocada en prevención y manejo de la violencia sexual. Eh, algo donde sí se ha visto bastante limitación... Eh, es todavía en la atención, a las, eh, atención clínica... a las víctimas de violencia sexual. Y esto es un tema desafiante el día de hoy... pero donde se está organizando eh, la respuesta. Algo que okay. quería decir también, perdón, sobre el tema de la anticoncepción... y que se me pasó, es... asegurar la anticoncepción post-evento obstétrico... es decir, post-parto y post-aborto. Esto es tremendamente importante en el tema de... Eh, de, de asegurar... ¿verdad? el aseguramiento de los métodos del uso de la anticoncepción... y de responder a las demandas de las mujeres, entonces... por favor... Eh, cada vez que se atienda un parto o un aborto, asegurar que reciben la consejería y ofertar los métodos anticonceptivos disponibles. Cambio. Ok, gracias. Y vamos a seguir entonces con otra pregunta para el doctor De música que es bastante importante, también muy interesante, de Loreto Pantoja. Ella dice: En relación a la recomendación de la reducción de las visitas antenatales, ¿esto es enfocado solo para embarazadas de bajo riesgo? ¿Cuál es la mirada de las mujeres que cursan alguna patología? ¿Hay alguna visión según las patologías o las mujeres que cursan patologías deben seguir sus controles habituales? Y gracias por esa pregunta. Eh, es una de las cosas que más hemos estado desarrollando en CLAP últimamente. Eh, bueno, las pacientes en las que se establece que es una paciente de bajo riesgo y que pueda estar en contacto por, eh, por alguna vía con el proveedor de salud lo que podemos hacer es tratar de mantener el número de consultas, pero reduciendo las visitas presenciales. De hecho, este, y lo comento porque esto no está aprobado ni nada que se le parezca, pero para escenarios complejos se está discutiendo si no debería disminuirse en la paciente de bajo riesgo, ya voy a ir a, a las que tienen patología, disminuirse el número de consultas físicas a dos. Hacer una al momento de la captura, al primer control del embarazo, solicitar toda la paraclínica, los informes de paraclínica, compartirlos con la mujer a través de vía telefónica, WhatsApp o lo que fuera y hacer las recomendaciones necesarias y una consulta sobre las 32 semanas. Pero esto es una cosa que está en discusión, no está aprobado. No digan por ahí, el loco de Mucio dijo que hay que hacer dos consultas. No, no es así. ¿sá? Digo, para un escenario crítico se está planteando que podría llegar a pasar eso, pero no lo hemos abordado porque para eso no tenemos evidencia. Ahora, si es una mujer que establecemos que no es de bajo riesgo, por lo tanto tiene algún riesgo, ya sea transitorio o que va a continuar todo el embarazo. Si es una mujer que tiene una patología o que instala una complicación, nosotros le tendremos que dar determinados cuidados y en esos casos planificar las visitas para que llegue cuando la tiene que hacer, pero que en el horario que la mujer va a ir esté ella sola y no esté nadie más. Y estamos hablando de una mujer que no es COVID positivo, porque con eso tenemos que manejarnos de otra forma. Esta mujer es una mujer que no tiene sospecha de infección, pero que tiene una patología. En ella tenemos que mantener los cuidados como la situación lo indique. Por su salud obstétrica y su salud fetal, tenemos que mantener los, con, los contactos, pero tratando de cuidar esos detalles protección del personal que la, que la va a asistir y tratando de mantener las medidas de aislamiento social de ella en la dentro de lo más posible. Si es una paciente con sospecha de COVID o con un COVID confirmado, ahí las cosas cambian, porque ahí los contactos deberían hacerse exclusivamente durante los días que dure el aislamiento por vía telefónica, Whatsapp, telemedicina. Obviamente que si se presenta alguna complicación, la mujer debería ir a procurar atención a un lugar que debería estar ya preestablecido. Y ahí voy a aprovechar su pregunta para decir otra cosa. Las recomendaciones, no de la Organización Mundial de la Salud, pero de otras guías que nosotros en el documento de CLAP hemos trabajado, por ejemplo, como las del Royal College, obstetricia y ginecología del Reino Unido, ellos piden que la gestante que sabe que es COVID positivo y está aislada, o el sistema de salud que lo sepa, si la mujer requiere ser trasladada en ambulancia, ya quien la vaya a buscar debe ser informado de que esa mujer es positivo y a su vez el equipo de salud cuando la vaya a recibir también tiene que saber lo que es así. Y esa mujer no debería entrar por el mismo camino, la misma ruta de admisión que lleva una mujer que se supone está sana. Cámara. Excelente, muchas gracias por ir no cierto aclarándonos y todas estas preguntas, por supuesto, ah, de manera eh, tan. Sandra, no... ¿sí? Sandra, un punto quiero hacer al respecto. Yo he visto que varias guías y lineamientos de los países están considerando esto último que dice Bremen, no asegurar, digamos, que hayan espacios organizados... para la atención de mujeres y, además, los ingresos eh, limitados... para las embarazadas versus eh, los otros pacientes. Esto lo hemos visto en varios países, sobre todo eh, en los lineamientos, ahora... Eh, obviamente están en un proceso de implementación. O sea, ya hay esfuerzos a nivel eh, local al respecto, y el otro punto que quería hacer es el tema de la telemedicina... y el acceso de las poblaciones más vulnerables... que no tienen hoy en día acceso a servicios de control prenatal. Entonces, allí todo el trabajo comunitario... las estrategias de capacitación de información comunitaria... a través de los equipos comunitarios es central. ¿no? Las personas, eh, sobre todo en comunidades indígenas... no están recibiendo la información que precisan... Eh, con relación a Covid, embarazo, etcétera. Entonces, toda intervención comunitaria es tremendamente importante, asegurando que los promotores comunitarios mantengan el distanciamiento social, estén protegidos y puedan entregar la información, inclusive en los idiomas de las mujeres. Es algo que las comunidades indígenas están exigiendo en este momento. Cambio. Muchas gracias y aprovechar también, ¿no es cierto? Eh, la misma, el mismo comentario para hacer un, un comentario en general que nos dice, nos trae eh, Lucrecia un recordatorio también de que las matronas, obstetras se están organizando, ¿no es cierto?, las presidentas de las asociaciones y todas las colegas en, para poder dar respuesta a través de, ¿no es cierto?, redes de voluntarias de matronas, obstetras, eh, telefónicas que están a la disposición de las mujeres para poder responder sus preguntas, ya sea en, en varios países, en Argentina, en Chile en no cierto, Ecuador o así, los países, las colegas, se están organizando para poder dar respuesta a las consultas relacionadas con el embarazo, el parto, la lactancia, así que eso también es una forma de poder, de, de poder ir organizando este apoyo eh, en, en la situación que se está presentando. Y, y siguiendo no cierto con las preguntas eh, que tenemos esta tarde, vamos a, a preguntar no cierto, a, a la doctora eh, en relación a cuáles serían, eh, pregunta Reinaldo Pérez Zambrana a la doctora Camacho, ¿cuáles serían las políticas de respuesta inmediata de UNFPA respecto al acceso y disponibilidad de commodities en salud sexual y reproductiva para los gobiernos de la región? Eh, recién lo dije, ¿no? Los gobiernos, o sea, el UNFPA en este momento junto con el Foro LAC, están trabajando en una estrategia para asegurar primero el abastecimiento y evitar los stock-outs de anticonceptivos. Hemos visto que algunos países van a entrar en stock-out en los próximos tres meses. Eh, otros países tienen garantizado por lo menos tres métodos anticonceptivos por los próximos ocho meses. Pero algo que hemos visto también en varios países es que en este momento no hay implantes, en otros no hay dispositivos intrauterinos. Eh, lo ideal sería tener acceso a métodos de larga duración... en el momento de la pandemia, como los implantes... y los dispositivos intrauterinos, entonces... se está trabajando con los ministerios... en estas distintas estrategias, pero lo primero... es asegurar el abastecimiento, sobre todo en el sector público... para las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Las poblaciones... Eh, eh, eh, las, las mujeres, digamos, que tienen acceso a la seguridad privada, seguros privados, o eh, están... Eh, eh. Por eso que al inicio yo mostraba eh, la pérdida, la importante pérdida de empleo que va a haber, eh, que está ocurriendo ya en nuestra región, en la contracción económica. Por lo tanto, muchas mujeres que no pueden acceder ...que compraban el anticonceptivo eh, directamente en farmacia, en este momento están en, en, en, en situación difícil para poder adquirir los métodos anticonceptivos. Por lo tanto, estamos trabajando en distintos escenarios con distintas estrategias eh, al respecto. Como Fondo de Población de Naciones Unidas en cada uno de los países, con los gobiernos y con, eh, y con el Foro LAC. No sé si está Federico, la, eh, Federico Tobar o, o, o Milka, eh, Dinef, en la teleconferencia. Ellos podrían ahondar un poco más sobre el tema de aseguramiento de insumos. Eh, eso. Ok, gracias, doctora. Y bueno, en realidad tenemos muchas preguntas y todavía nos queda un poco de tiempo, así que vamos a preguntar al doctor Demucio en relación al egreso. Esta pregunta la plantea Juan Maldonado Hernández al doctor y dice, si es viable la opción del egreso hospitalario de pacientes con un menor riesgo a las 12 horas de un parto vaginal y a las 24 horas de una cesárea para disminuir el riesgo en aquellos hospitales en que nosotros también se estén atendiendo pacientes con COVID-19. ¿Es posible hacer esto para poder reducir el riesgo de la infección? Sí. Eh... Este es otro tema que en CLAP venimos trabajando y que no, no está respondido en otros lados. Fundamentalmente nosotros lo veníamos viendo, gracias Juan por la pregunta en primer lugar. Eh, nosotros lo veníamos tratando ese tema por lo que ha pasado ya en otros lugares. Fundamentalmente lo que pasó en España, Italia y ahora está pasando en Nueva York, donde los servicios este, están siendo sobrepasados por la demanda. Eso lo que hace es que si nosotros mantenemos los mismos criterios de internación de madres por parto y por cesárea de varios días, no solo que las ponemos más a riesgo intrahospitalario, porque ustedes saben que uno de los principales lugares de infección es el hospital, y ya no solo para COVID, sino para otras afecciones. Este, entonces, hemos tenido que estar discutiendo con algunos países esos criterios porque la idea es tratar de disminuir la estancia para evitar la infección de la paciente, sí, del recién nacido, sí, pero también para tratar de evitar que los servicios sean sobrepasados porque ustedes lo deben de haber visto ya en los lugares donde hay, cuando cae un personal de salud son todos los de la guardia que están trabajando con él. Estamos hablando no menos de ocho personas cuando estamos hablando de hospitales, entre enfermeras, matronas, médicos y a veces otros auxiliares y otros recursos, eso se resiente. Y si ese personal va a estar 14 días después del último síntoma en reposo, en aislamiento para volver, Ustedes fíjense la pérdida de recursos y cómo se van a sobrecargar los recursos. Entonces, esos son los criterios los que usamos. Una cosa distinta es en la paciente COVID positivo, que eso también lo estuvimos discutiendo con otros ministerios de salud. En el paciente COVID positivo, ustedes lo que tienen que tratar de garantizar es el aislamiento de esa paciente en el lugar que lo pueda hacer. Si es en el hospital, lo puede hacer unos días, pero no deberíamos mantener una paciente asintomática COVID positivo muchos días internada en el hospital, por todas las razones que hemos hablado para la mujer que no tiene infección. Pero esa mujer la podemos mandar a su casa y probablemente si es de clase media alta tenga condiciones para hacer el aislamiento, pero si estamos hablando de poblaciones con condiciones de vulnerabilidad donde viven en una... Eh, vivienda totalmente inhóspita, en un mismo ambiente, ocho personas, sabemos que no va a poder existir ningún tipo de aislamiento. Entonces, en esos casos, tenemos que tratar de buscar otras estrategias de aislamiento, como algunos países las empiezan a desarrollar, y es, en esos casos, la mujer sale de la maternidad, sigo hablando de la mujer positiva, sale de la maternidad a hacer el aislamiento, por ejemplo, en una institución religiosa, deportiva, en un hotel, en un hospital específico para ese tipo de, de pacientes, entonces las alternativas eh, son, son varias. Iba a decir algo más, pero ustedes saben que soy viejito y con el paso de los años el Alzheimer me va haciendo olvidar de las cosas, sobre todo de la, la, voy perdiendo la memoria inmediata. Así que Juan, espero haber respondido eh, tu pregunta y si no cualquier cosa me escribes un mail y después lo conversamos Gracias Muchas gracias doctor de y ahora, ah, entonces... perdón, Perdón, perdón, perdón ¿Sí? A veces me vuelve la memoria Lo que les ah, iba okay. a decir es que si tenemos disponibilidad de eh, kits la forma ideal de hacer diagnóstico de que esa mujer no va a contagiar a nadie, ustedes saben que es tener dos test negativos separados por 24 horas, ya estamos hablando de dos, entonces eso no siempre es posible hacerlo en todos lados, hay un estudio muy interesante que se los recomiendo porque como ahora todo es de acceso libre, es un estudio que se hizo en Alemania y se publicó en la revista Nature el primero de abril, donde se habla de la capacidad infectiva de las secreciones en un gran número, hecho ese estudio en Alemania, donde nos dan algunos parámetros más ordenados para decidir cómo manejarnos eh, con algunos de estos pacientes. Gracias y perdón por volver atrás. Muchas gracias, doctor. Y tenemos acá, eh, no es sé, cierto, se abrió el micrófono para Federico Tovar. No sé si podrías com complementar un poquito la pregunta anterior. Sí, cómo no, Sandra. Muchas eh... gracias. Desde, desde UNFPA a nivel regional y con el Foro LAC estamos intentando sistematizar el monitoreo de los inventarios disponibles en los países y eh, desarrollar un modelo de pronóstico de niveles de riesgo de desabastecimiento, ítem por ítem y país por país con los siguientes objetivos. El primero es emitir alertas para los países, en muchos casos los gobiernos ya saben cuáles son, damos sus riesgos de desabastecimiento, en otros no. Segundo es poder contar con información agregada a nivel regional para documentar el impacto que esto puede tener. Ustedes han visto en la convocatoria del, del evento y, y la doctora Camacho mencionó, que estamos desarrollando un, un assessment un, un monitoreo del impacto en términos de cantidad de usuarias regulares de métodos anticonceptivos modernos que podrían discontinuar su uso como resultado de la situación económica que está generando la pandemia. Este, y en tercer lugar, es eh, algo un, un poco más inédito, pero tenemos la ilusión de poder favorecer eh, no solamente la sustitución de métodos al interior de los países cuando hay faltantes, sino también la posibilidad de que existan préstamos entre países. Ustedes saben, por ejemplo, que Brasil tiene producción pública de DIU y hay estados como Minas Gerais que tienen sobreabastecido este, la disponibilidad de DIU como para más de 30 o 40 años. Entonces, este, esto es bastante delicado, no tenemos antecedentes salvo alguna experiencia que hubo con antirretrovirales eh, eh, para combate al HIV, pero es, es bastante complicado, pero bueno, puede ser que esta vez consigamos generar los waivers que los gobiernos tienen que dar para recibir en el contexto de emergencia un medicamento, en este caso un anticonceptivo, que... Eh, no tiene registro en el país para uso exclusivo en servicios públicos. El impacto que estamos monitoreando va a ser bastante grande, no solamente por los países que ya han reportado, hay siete países que ya han reportado situaciones, eh, eh, no diría del todo críticas, pero sí preocupantes, sino que además se va a agravar en el sentido de que hay más de diez países que están esperando embarques que ya han sido órdenes de adquisición concretadas, pero hay 25 puertos de la región que en este momento tienen interrumpido su funcionamiento o está limitado y además hay por lo menos tres grandes plantas en África y una en India que no están operando, de manera que eh, eh, nosotros vislumbramos una, un atraso bastante grande en la provisión general, digamos, en el flujo, en la cadena de suministros internacional que sí o sí va a impactar eh, en, en términos de la disponibilidad de anticonceptivos. Entonces, no podemos, no podemos eliminar los riesgos, pero por lo menos podemos monitorearlos y contar con información agregada para favorecer la toma de decisiones. Okay. Muchas gracias Federico eh, por habernos eh, también complementado eh, esta pregunta. Y en realidad... Tenemos muchas preguntas, pero aquí hay una, un área bien interesante también que podemos conversar con la doctora, eh, que tiene relación con el VIH. Eh, hay dos personas ¿no es cierto? que preguntan, Alfredo Ortega y Adriano Mondini, en relación a, a si se ha pensado cómo afectará esta epidemia a las personas que viven con VIH, si el confinamiento también puede ser un factor importante para poder eh, frenar esta expansión durante este periodo, o si también este, este, este, este confinamiento puede cambiar también o influir en, en la incidencia de este tipo de infecciones de transmisión sexual. Doctora. Sí, gracias, eh, gracias, eh, Sandra. Y, y es una buena pregunta. En este momento, eh, eh, el grupo de ONU-SIDA, el Grupo Regional de Respuesta eh, para América Latina y el Caribe, donde participan todas las agencias, ...que somos socios, digamos, en la lucha contra el VIH... Eh, ...elaboró unas guías que también las hemos puesto... ...ahora aquí en el documento, unas guías... ...y ya hemos hecho un webinar sobre cómo prepararnos... ...para la continuidad de los servicios de VIH... ...durante la pandemia, ¿no? Nosotros sabemos, igual que en salud materna... ...igual que en, la, en planificación familiar, en, en manejo clínico... ...de la violencia sexual y de género, etcétera la sobrecarga de los servicios realmente está afectando... el acceso regular a la atención médica y al tratamiento... Eh, que es esencial y necesario para las personas que viven con VIH. Entonces, hemos hecho unas guías para que los países... evalúen la posibilidad eh, de asegurar, digamos... Eh, que eh, los servicios esenciales estén... y elaborar planes de contingencia en caso eh, cuando la respuesta al COVID-19 afecta la rutina de estos servicios entonces eh, se han hecho eh, algunas recomendaciones no que tienen que ver con eh, de tratar de utilizar al máximo las distintas plataformas que pueden existir para prestación de servicios eh, al centros de salud con base comunitaria unidades móviles y móviles y también de divulgación eh, para personas estables con VIH, eh, se está recomendando... visitas menos frecuentes a las clínicas, por ejemplo, cada seis meses... pero también de disponer de un amplio suministro... de los medicamentos antirretrovirales, ¿no? Entonces, eh, se está recomendando que se adopte el sistema de receta... para varios meses, MMP por la sigla en inglés... y despensación de, eh, de, de durante tres a seis meses en el caso de las personas que viven con VIH... que que estén estables con relación o respecto... al tratamiento antirretroviral. Los que, países que cuentan con programas de profilaxis... preposición también deberían garantizar... un suministro mínimo de tres meses. Para todo el tema de VIH, se están haciendo webinars también... y la próxima semana eh, tenemos un webinar... sobre justamente disponibilidad de tratamiento... que cuando el lunes mandemos el el paquete, digamos, de todos los instrumentos, normas y lineamientos... que tenemos en salud sexual y productiva, y salud materna y de VIH... les vamos a mandar la invitación para este webinar... para ver eh, toda esta discusión que hay sobre disponibilidad... de tratamiento eh, de antirretrovirales. Cambio. Muchas gracias, doctora Camacho. Y acá tenemos, en realidad, varias preguntas... Eh, que se relacionan en, en relación a la atención del parto... para el doctor eh, Demucio. Eh, preguntas que tienen relación, no es cierto, con el lugar de atención del parto. ¿Qué, qué sucedería, ¿no es cierto? si es que, eh, por ejemplo, Edgar, el nuestro el doctor Narváez, eh, en relación al, a la posibilidad de que las mujeres no accedan a los servicios y tengan, no es cierto, no puedan llegar, no es cierto, alcanzar a llegar al hospital? ¿Cuáles serían las recomendaciones en ese caso? O sea, si se ha pensado en ese marco, eh, ¿qué pasa con la atención del parto en un lugar que no sea una, un, un espacio hospitalario? si se ha pensado no es cierto, en el tema de los insumos, dotar de kits a, a los profesionales, no es cierto, a las parteras, matronas, eh, ¿cuál sería la recomendación por esa parte? Y también existen otras preguntas en relación, por ejemplo, a la atención del parto en el agua, en la cual no es cierto, eh, Pablo Meade, que es miembro de FLASOC también, nos hace una, un llamado en términos de la contraindicación que tiene eh, el, eh, no es cierto, la atención del parto en el agua, por ejemplo. ¿Qué podría decirnos en torno a esas esa preguntas de Edgar Narváez y Pablo Meae, doctor de museo Gracias por las dos preguntas. Antes que nada, decirle a los colegas de, que están participando que en el chat acabo de poner el link al documento conjunto de Naciones Unidas que, está haciendo, que hizo OPS, UNFPA, UNICEF y UNAIDS referente a coronavirus y HIV, así que se los dejé ahí el link. Ya estaba, ya estaba ahí, en el, ya lo había subido algo. Ah, a... Perdón. Eh, bueno, Edgar, hola, ¿cómo estás? Mira, eh, ojalá no pasara eso ni en escenario de COVID ni, ni, ni sin COVID. Este, todos sabemos que la atención institucional si la calidad del servicio es buena, debería ser una garantía para la mujer y para el niño. Eh, no tenemos respuesta específica para eso, ni siquiera para qué pasa en los hogares maternos, si seguimos recomendando o no los hogares maternos. Es una de las preguntas que estamos tratando de clarificar con el grupo de Ginebra, eh, porque como te darás cuenta, no se han publicado estudios de partos, comunitarios o partos en instituciones no apropiadas con covid Sí, tenemos partos de los otros, que hemos desafortunadamente tenido en la región, cantidades, como tú conoces, particularmente con migrantes. Está el ejemplo de lo que ha pasado en Colombia, Perú y Ecuador, que han tenido que preparar kits especiales para atender a las migrantes venezolanas que han tenido los, los partos fuera de los servicios de salud en la ruta, por ejemplo. Entonces, desafortunadamente no tengo una respuesta para lo que, lo que me estás planteando. Solo podrían ser conjeturas porque no tengo evidencia para responder a eso. Eh, eso sí, siempre el parto tiene que ser una experiencia positiva y probablemente eso no sea una experiencia positiva porque una mujer aislada en un lugar sin ningún tipo de seguridad eh, podemos discutir de si está acompañada con su familia o no, si puede ser una experiencia positiva o no. Lamentablemente no tengo respuesta para eso. Y con respecto a lo que dice Paulo, es así, como él dice, creo que es muy buena, no es una pregunta, es una contribución. El parto en agua en este escenario está totalmente contraindicado. Podría enganchar también algunas cosas que tienen que ver con la anestesia Fundamentalmente en aquellos casos que vayan a ser analgesia. La analgesia no está contraindicada en las mujeres que van a tener un parto. Y si se necesita hacer una anestesia general, las mismas conductas que hablábamos hoy de protección para disminuir este, lo, los aerosoles y evitar la contaminación aérea. Campo. Ok. Muchas gracias por, la, por la, ¿no es cierto? la respuesta a las preguntas y acá tenemos como un, una, una contribución no es cierto de Diony Fuentes, me parece que él también dice, como dice el doctor de Mucio considerando la realidad latinoamericana en la atención prenatal es mejora continua cuando hemos tenido buenos porcentajes de muerte, o sea, cuando hemos podido disminuir los porcentajes de muerte materna con más de estos controles, considerando además que la fase segura de la pandemia es hasta el momento dos a tres meses, eh, y que lo único que se perdería sería, ¿no es cierto?, de dos a tres visitas, considerando que se puede transmitir, ¿no es cierto?, este virus al paciente, al personal. ¿Por qué no se considera, dice, la posibilidad de restringir las emergencias obstétricas, los contactos entre embarazadas y personal de salud, como una buena propuesta de riesgo-beneficio? Dice, reitero, en la fase aguda de transmisión comunitaria, suspender las atenciones prenatales programadas por estos tres meses. Eso dice él, también hace una pregunta. ¿Qué podría contestarnos, doctor? Perdón, por unos segundos perdí el, el audio, no pude escuchar toda la pregunta. ¿La podrías repetir, por favor? Perfecto. Sandra? Perfecto, sí, él quería hacernos como un, un en el fondo, una, una reflexión, dice, eh, como decía el doctor de Musio, menciona él, que en el fondo ah. hemos logrado disminuir la mortalidad materna gracias a, a los controles prenatales, ocho controles prenatales. Eh, pero él, eh, ¿no es cierto?, llama la atención de que si, si ya se conoce que existe una fase aguda que viene ahora, que son dos a tres meses. Y considerando que a lo mejor se pueden perder dos a tres controles eh, prenatales de las mujeres en este periodo y para evitar el contagio con el COVID-19 de la, de la paciente, del personal de salud, ¿por qué no se considera la posibilidad de restringir? a las emergencias obstétricas, solamente los contactos entre embarazadas y el personal de salud, como una buena propuesta para evitar el riesgo, ¿no es cierto?, y esto podría ser a lo mejor un beneficio para las mujeres en esta fase aguda de transmisión comunitaria. ¿No se ha pensado, dice, suspender las atenciones pre prenatales programadas durante estos meses, estos tres meses que se vienen? Gracias, eh, gracias Dion, y también. Eh, mira, no, no se ha pensado suspender, porque se considera que el control antenatal es muy importante. Yo también entiendo tu planteo este, en el entendido de que reducirlos podría no ser tan grave, pero siempre y cuando garantices que por lo menos estás dando seguimiento de otra forma. Eh, tal vez en algunos momentos, eh, a mitad del embarazo no es tan grave, pero sobre todo cuando estamos en etapas finales del embarazo, y si ustedes ven, la mayor parte de los estudios que han afectado a mujeres embarazadas son en el tercer trimestre. Bueno, los que se están publicando tienen datos de mujeres en el tercer trimestre, y ahí los controles, por razones eh, de riesgo, razones clínicas, es cuando más aumenta la frecuencia de los controles, entonces, eh, la verdad es que es un poco osado en ese periodo del, del embarazo eh, disminuir los controles. No así como hablábamos hoy hasta más o menos las 32 semanas, pero no, no se piensa en restringirlos totalmente, sino tratar de reducirlos al mínimo. Ok, muchas gracias. Y a continuación tenemos una reflexión de la doctora Reis que también a lo mejor eh, puede complementar eh, la doctora Camacho. ya nos dice que le gustaría comentar acerca de la importancia de garantizar un trato humanizado o respetuoso de las mujeres en el contexto del COVID-19, porque hay una gran discusión en torno a este tema y las normas diferentes que existen en diferentes países y contextos. Pero, to de, pero de todo modo, ella dice que es muy importante tratar de garantizar que las mujeres tengan el apoyo emocional necesario y posible... durante el parto y, ¿no es cierto? y el pulperio. y ¿Qué podría decirnos en torno a eso también, doctora Camacho. Hola. Bueno, Hola. como en cuarentena, eh, tengo un niño en la casa... así que comprenderán que mantenerlo <risas> tranquilo una, una hora y media... es a veces complicado. Eh, Sí, o sea, el tema de salud mental es un tema clave, ¿no? Una de las grandes recomendaciones que hay también es asegurar... que tengamos programas específicos de salud mental... para los trabajadores de la salud, para las mujeres embarazadas... para los adolescentes y jóvenes... Eh, y creo que hay algunos esfuerzos, hay una serie de, de instrumentos... de herramientas que están circulando... Para, de, de instituciones reconocidas para apoyar... Eh, en el tema de, de, de mitigación, digamos, de ansiedad, estrés, etcétera, que genera eh, eh, el tema de la pandemia a todos y a todas y a todos. Por lo tanto, eh, trabajar y, a, y añadir programas de salud mental, eh, de prevención y manejo de la salud mental es clave. Sobre todo también en las embarazadas, porque sabemos que el estrés aumenta también el parto de pretérmino, bajo peso al nacer, etcétera. Perfecto, y, y en relación a, la, a los cuidados maternos respetuosos durante el, el parto y ¿no es en relación al acompañamiento, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, la recomendación de la OMS es que tenemos que seguir, y lo dijo Bremen, apoyando, digamos, este concepto eh, de derechos y asegurar la experiencia positiva durante el embarazo y el parto. Eso incluye en la recomendación que la mujer y hay varios países que ya tienen normatividad al respecto que la mujer pueda acceder a su atención del parto con el acompañante de elección. En algunos países esto se está dando, ¿no? Yo recibió datos, data de eh, revisado de los Estados Unidos y de Europa donde en algunos lugares están permitiendo eh, el acompañante elegido durante el parto ¿sí? con todas las medidas de protección. Bremen ya lo mencionó, sí necesarias para hacerlo. Ahora bien, depende del contexto local, eh, de nuevo, y de la magnitud de la epidemia. Hay países que, que, que les va a resultar difícil mantener esta normatividad, pero creo que tenemos que trabajar en este sentido, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora Camacho. Y... Bueno, en realidad tenemos bastantes preguntas en torno a la, al, al recién nacido. ¿eh? Quizás también eh, pensar en que esto es, es un inicio seguramente de muchos otros webinars y en torno a eso, eh, preguntarle ¿no es cierto, al doctor Mucio cómo ha sido ¿no es cierto, el, el trabajo que se está desarrollando para poder eh, entrelazar eh, ¿no es cierto, todo lo que es la precaución durante el parto, etcétera, pero además de los cuidados del recién nacido en, este, en esta situación. Bueno, eh, yo de este tema toco de oído, porque no soy neonatólogo, eh, este, trabajando en un centro perinatal tengo la oportunidad de trabajar con colegas neonatólogos y eso me permite ver más o menos qué es lo que se está recomendando, las guías de la OMS, pero eh, eh, yo no tengo experiencia personal en este tema. Sin embargo, eh, en los chicos que van a aislamiento, los Cuidados tienen que ser extremos, fundamentalmente del, del personal, no solo para no infectarse ellos, sino que desafortunadamente no todos los lados hay aislamientos de los recién nacidos y eso puede poner en riesgo a otros recién nacidos que pudieran estar internados por otras razones. De ahí que hay una recomendación que no se puede hacer en todos los lugares, eh, de que las mujeres embarazadas, COVID positivo estén asistidas en algunos lugares, en algunos centros especializados y no desperdigadas por toda la ciudad. Eso, desafortunadamente, como decía, no se puede hacer en todos lados y entonces tenemos que extremar los cuidados en nuestros hospitales, ya que vamos a tener una población mixta, infectada con sospecha de infección y no infectada, lo mismo que los recién nacidos. En ese sentido, hay que extremar, tratar de buscar espacios de aislamientos aún dentro de las unidades de cuidados neonatales y específicamente si podemos hacer aislamiento tanto, de, eh, si podemos hacer los aislamientos tratando de evitar que otros eh, usuarios eh, se contagien de, de la infección, eh, sería lo, lo ideal pero creo que mi colega eh, de CLAP no, no está en línea, sino con mucho gusto eh, lo, lo invitábamos a participar. Muchas gracias, doctor. Sí, creo que esto obviamente nos muestra, nos abre una, una ventana seguramente de muchas otras posibilidades de seguir interactuando. Y acá hay una pregunta quizás que es bastante compleja, a lo mejor hacérsela a los dos, o, no sé, eh, porque nos habla de, ¿no es cierto? Cristina Fernández nos dice que, que agradece mucho ¿no a ustedes eh, por estar compartiendo y ella dice que afortunadamente cree entender que solamente ha habido una muerte materna relacionada con el COVID en España. Y ella la pregunta de ella es ¿cuál es el procedimiento para las autopsias de muertes maternas o neonatales relacionadas al COVID? Y dice que supone ella que, que una autopsia está clínicamente justificada en estos casos o no y ella les agradece por poder responder a esta pregunta. Doctor Camacho? Bueno, los países eh, están manteniendo activos sus sistemas de vigilancia epidemiológica. En América Latina, al igual que en otros países, tenemos eh, en funcionamiento eh, los sistemas de vigilancia y respuesta con distintos grados de desarrollo y de, y de respuesta. Sin embargo, eh, si hay casos de mujeres con COVID positivo y muertes maternas... Habría, tendría que entrar al estudio de, eh, de casos de, de muerte materna... y ver eh, qué, eh, si la, cuál fue la causa eh, directa eh, de muerte... y la causa básica de muerte. Gracias. Ok. Muchas gracias, doctora. Y quizás ahora hacer un, un comentario, porque ya queda un minuto... y no es cierto no es un comentario... Walter Mendoza, que dice que también nos hace un llamado a pensar en los equipos de salud, no solamente en la protección, obviamente, que ellos deben tener, sino también en que ha existido, han existido experiencias, por ejemplo, eh, en Perú, que también han disminuido la, el número de profesionales de la salud eh, en un 20 o un 25% porque han tenido licencia, por ejemplo, por tener más de 60 años o por tener condiciones de riesgo o encontrarse, ¿no es cierto?, en, en situaciones que han hecho que ellos dejen de estar en los servicios. Por lo tanto, eso también nos plantea un desafío en, en lo que significa lo, el trabajo de los equipos de salud y como mencionaba muy bien ¿no es cierto? la doctora Camacho y el doctor Demucio, la importancia del cuidado también de los equipos en, durante todo el proceso, aparte de, del, del centro de nuestro trabajo, que son la madre, su, el hijo, su hijo y su familia. Así, por lo tanto, también hacer un llamado a ese, a ese cuidado. Y, y, y bueno, obviamente agradecer todas las preguntas que ustedes han enviado, son muchas, seguramente tendremos que buscar una manera de poder eh, quizás responder todas estas preguntas que ustedes han hecho, que tienen relación con todos estos elementos y los agradecimientos también a, la, a los expositores eh, por todo esta, ¿no es cierto? este acompañamiento que nos han hecho durante la mañana y sentir también que somos parte de un equipo porque estamos todos en esto, ¿no es cierto? estamos todos para poder hacer el mayor apoyo a nuestros pacientes y, y obviamente también nosotros como equipo de salud y nuestras familias. Así que agradecer a todos eh, por esta, estas preguntas y vamos a pasar a continuación, vamos a dejar no sé, todo para el cierre de, de, de este webinar a Marta Murdoch, no sé, todo, ella es miembro del comité ejecutivo de GTR, y nos va a dar las palabras de cierre Marta, es integrante de este Comité Ejecutivo y ella, no es cierto, es, eh, es parte, no es cierto, es, es, es un, es un oficial senior, no es cierto, de Management um, Science for Health y tiene más de 25 años de experiencia en el diseño e implementación de programas para promover la salud sexual reproductiva y los derechos sexuales con un enfoque específicamente en la salud materna. Ella cuenta con una gran experiencia en abogacía, eh, sobre género, derechos, sexuales y reproductivos, y además ha sido presidenta, ¿no es cierto?, de eh, programas regionales en todos estos ámbitos, y estamos, ¿no es cierto?, muy contentos de que ella nos pueda dar entonces las palabras para el cierre de este webinar. ¿Marta? Muchas gracias, Sandra. Uh, muchas gracias, Vicky y Bremen, para, su, para liderar esta discusión muy interesante, y muchas gracias a todos ustedes que han participado. Hemos tenido más de... Bueno, 860 personas que han, se han registrado a este, este evento que demuestra la, la, el gran interés que esto genera y hemos podido incluir al máximo de número de personas que han podido subir a la, al, al webinar, que son 500 personas todos ustedes y todas las personas registradas recibirán eh, la, eh, la grabación de este evento, tanto como los documentos, bueno, que podemos circular los cuatro documentos adjuntos, pero circularemos los otros documentos mencionados en esta, esta sesión, tanto como compartir los casos eh, o las buenas experiencias que se han compartido en el chat. Eh, también se irán compartiendo las preguntas a la, a la sesión de, de preguntas, uh, Frequent Asked Questions, que Bremen mencionó, y colgaremos en la página web del GTR la, la, los documentos pertinentes. También todos ustedes recibirán invitaciones a futuros webinars, así que de parte de todos el GTR les queremos agradecer para su participación y sobre todo para su lucha en este uh, proceso tan difícil donde estamos todos juntos y juntas y en la lucha común y desde el GTR intentaremos siempre responder a, la, a sus necesidades y, y crear oportunidades de diálogo. Así que muchísimas gracias y también a Dos para su coordinación del, del seminario y a Diana Capazo. Muchas gracias. Gracias. <tapos>